Inspirado por la humanidad, este juego es un trabajo de ficción designado, diseñado para. Eh, mmm, no sé si evoc es evocar, pero digamos, evocar el sentimiento por la prehistoria humana y su curiosidad en, este, en esta hipotética um, situación. Ah, las descripciones en este juego no son. No intenta representar alguna cultura específica, geografía o periodo de tiempo. Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, pues les traigo este videojuego Roots, no sé si lo dije bien, of Pacha. Videojuego desarrollado por eh, Sodaden. Sé que SodaDen es una desarrolladora que tiene sede en San Diego, si no estoy mal, California, pero también en Córdoba, Argentina. Y si no estoy mal, originalmente es Argentina. Así que va para videojuegos latinoamericanos porque sus desarrolladores, o por lo menos gran parte de ellos, son argentinos. Es lo que sé. Es lo que sé. Y si no, pues me ayudan a aclararlo. Entonces, amigos míos, bienvenidos a esta demo. De este videojuego que si no estoy mal se saldrá este año. Les voy a dar una descripción corta. No se vayan, por favor. Eh, Salen este año, sí, efectivamente. Y la descripción es la siguiente. Has vagado por tierras primitivas. Es hora de construir una aldea que durará generaciones. Únete a tus amigos para crear una comunidad próspera. Descubre cultivos, hazte amigo de animales, desarrolla tecnologías, participa en festivales y encuentra el amor de tu vida. Para crecer tu legado. Básicamente y como me suena. Eh, Roots of Pacha. Tiene como elementos de los Harvest Moon. Y elementos de Stardew Valley eh, Combinados. Pero este se traslada como algo así como a la prehistoria. ¿no? Una prehistoria de ficción. ¿no? Entonces va a ser muy interesante. Porque nos vamos a poner eh, como en el papel de estos. De estos humanos primitivos descubriendo tecnologías, aprendiendo a cultivar, cazando, eh, domesticando. Entonces, además, eh, no sé, pero estos jueguitos, así con esta esencia de pixelar, son muy bonitos. A pesar de tener todo esto de crafteo, de recolección, de sí, de simulación, podríamos también decir. Eh, es maravilloso verlos ver esto tan bonito, tan bien trabajado. Que no sé cuántos años eh, duró. Sé que esto también fue parte de un proyecto. O es parte aún de un proyecto de Kickstarter. Entonces eh, ya, ya juguémoslo. Eh, yo tengo un control aquí. Así que lo voy a jugar con controles. pero no tener dificultades. Primero vamos a las configuraciones. En donde bueno vemos que el idioma va a ser totalmente en inglés. No hay opción de, de cambiar el idioma. Solo tenemos tres Opciones de eh, manejo. Join, no sé para qué es. Join, para, al parecer, va a tener un juego multijugador, una opción de juego multijugador. Eh, sí, efectivamente, va a tener juego compartido, o sea, multijugador, qué chévere, ¿no? Llevar un, una civilización hipotética en conjunto, con amigos, ¿no? Y entonces vamos a darle play, a ver. Eh, cuánto de esta demo nos permite jugar O cuánto podemos descubrir No quiero hacerla muy larga Pero quiero explorarla lo más que se pueda Aquí también nos dan la opción de multiplayer O sea, si yo pongo la... Si yo soy el que creo la opción multiplayer Yo creo un código Al que otros jugadores se pueden eh, vincular No sé cuántos Pero en este caso va a ser single player Loading Este juego también hizo parte del Steam Nest Fest eh, Como demo Así que eh, si algo hemos tenido la oportunidad, es de tener varios juegos argentinos en, en esta categoría de videojuegos latinoamericanos gracias al eh, Steam Fest. Eh, bueno, primero que todo, aquí nos dan la opción de escoger el cuerpo y eso, pero a ver, cuerpo, tipo de cuerpos. O sea, primero podemos crear nuestro personaje: cuerpo 1, cuerpo 2. Ok, cuerpo 1 sería más o menos como un cuerpo más asociado a hombre y el cuerpo 2 más asociado a mujer. Eh, color de piel, 8 es como, la 8 es como, como oscura, pero la 9 también, la 10 también, la 11, la 1 es súper blanca, 3, 4, 5, 6. A ver, vamos a elegir uno como un color de piel similar al mío. El 7 creo que se adecua más. Color de ojos, son muy miel, demasiado miel, azules, azules, negros, cafés. Esos son como cafés. tattoo, Ah, mira. Uy, ¿cuántas... Co Wow, qué nivel de personalización tan increíble Tatus. Oh, pero todos son... Ah, ok, ok Pinturas de los ojos Acá vi una interesante Una que era como esta, me gustó Bueno, esto creo que lo va a hacer con el mouse Porque siento que es muy sensible con el control A ver, a ver eh, Tatu, tattoo, tattoo color Vamos a escoger el color del tatu, Verde, sí, dejémoslo ahí Estilo de cabello. Bueno, ese, ese me gustaba, pero veamos. Uy, este está interesante. Interesante. Este yo le llamaría peinado Yasuo. Bueno, 18, 19, está genial. 20, hay muchos peinados. 21, 22, 1. Ah, peinado de Goku. 3, 4. Este está interesante. 6, otro peinado tipo Goku. Aunque este parece más el de... Ay, se me olvida. Hay un anime... Que sé que está como inconcluso y que tiene que ver con ese peinado. Uh, este sería peinado tipo Elvis. Vámonos con el peinado tipo Elvis, ¿no? Hair... Uy, hay muchos colores de, de cabello. Wow. Blanco. Wow. Qué cantidad de colores. Se imaginen si alguien en la prehistoria, pero ya se pintaban el pelo. Entonces pongámosle pe <risa> pelo azul. Ropas. Veamos. Ropas. Uh, esta está más abrigada. Esta está muy costeña. <risa> Esta me gusta más. Esta me gusta más. Y color de esa prenda. Ah, mira que también le podemos dar. Bueno, eso sí es posible. A ver, pero hagámosla así. Para distinguirlo un poco más. ¡Wow! Miren todo lo que... Zapatitos, ¿no? O lo que sea que tengan los zapatos. Pongámosle este. Color. ¡Wow! Es que se le puede modificar. ¡Ay! Sombreros también. No, pero... No, no, no, dejémosle el pelo así descubierto Y acá dicen que puedo colocarle un nombre Ah, ¿cómo me llama mi clan? No, pues pongámosle mi nombre, y Blimey Sí. Que si acepto, claro, así me van a llamar Ahora de molestar, ese sí se lo vamos a dar con el Ah, Start eh, Dice El nuevo año de Eevee nuestro primer invierno en esta tierra es, uh, no sé qué es lo que dice. El clan uh, estaba volviendo a casa de la cima de la montaña, algo así. Ah, me gusta este estilo pixelar, qué bonito. Una historia más, please, dice Ata. Teti, correcto, solo una más. Ok, solo una más, perdón. Cuéntanos la historia de cómo llegamos aquí. Dice Bra, me gusta me gusta la forma en que tú la cuentas, en que tú la dices. Bueno, entonces Teti cuenta la historia. Ah, tiempo atrás, cuando el, verano, el sol de verano aún calentaba nuestra piel, o por lo menos es lo que está diciendo. Ah, fue el momento de escoger el día para el siguiente rito del pasaje, pasaje del passage, pero no sé cómo que representa esa palabra y dice que Buak, nuestro gran chamán, preguntó a los espíritus y vio, y obtuvo una extraña respuesta. Tú debes, eh, sí, moverte, irte, sí, ellos solicitaron. Y mm. Las personas normales no pueden preguntar a los espíritus, pero nuestro Ubak es una persona no normal. ¿Por qué? ¿O qué? Sí, por, no, ¿por qué no? ¿Quién? Él preguntó. Ah, no, sí, ¿por qué? Él preguntó. Dice, necesitas encontrar un árbol lejos al oeste. Al oeste. Al este, perdón. Lo dijeron los espíritus. Solo... Eh, lo, a, eh, algunos peligros esperarán por ti o estarán ahí, no sé, algo así. Pero nosotros no sabíamos que algún árbol de pacha... No sabíamos de algún árbol pacha al este. Uh, esto le dio a nuestro líder un... Esto le generó a nuestro líder un dilema... Difícil o le genera un dilema difícil. Hacer. Nosotros hacemos el viaje. Uh, a través de las tierras. O nos arriesgamos a desobedecer a los espíritus. Uh, pero hay. Pero hubo una cosa. Una cosa que Jin. Jin, ¿quién es Jin? No entiendo. Podría siempre. Bueno, que podría siempre. Uh, bueno, eh, contar, ¿no? El clan, le dice Ata. Exacto. Eh, él creyó que nosotros podríamos trabajar juntos y crear una nueva vida eh, lejos, sí, lejos de aquí o en aquel lugar. Nosotros empacamos todo y caminamos. Caminamos y caminamos. Pronto las hojas cambiaron de color. Y nosotros, o sea, espera, salieron en verano, verano, otoño, o sea, ya están en otoño. Y nosotros aún no encontramos el árbol. Frío, o sea, ya empezó a ser invierno, ¿no? Frío y, oh, y tired, tired, ¿qué significa? Bueno, viajamos a través de la sabana. Eh, tampoco entiendo qué hice, pero que seguían, nosotros seguíamos caminando. Nuestro chamán es fuerte, pero no infalible, Podría él tener, él haber cometido un error? Como nosotros estuvimos haciendo el campamento, la tierra eh, se tambalea, se tambaleó o fue, ah no, fue fue parte de la presentación de ella. Dice la tierra se tambaleó y un terrible sonido. No, la tierra grujió un terrible sonido. Y los árboles. Eh, no, no, no sé qué le dice ahí. No hay duda de que fue una señal poderosa. Pero ¿por qué? El camino que nosotros habíamos tomado fue bloqueado. Y el invierno fue, estuvo, estaba tan cerca, estuvo tan cerca para, para hacernos volver, algo así. Cuando el clan hizo, hizo lo mejor, nosotros trabajamos juntos, o sea, volvieron a recuperarse. Kroll y los otros eh, construirían nuestras casas mientras el resto eh, buscaba comida para el invierno. Ubak caminó a través del de grupo Notamos su ausencia. Fidevlaimid lo siguió a él hasta el bosque cercano. Nuestro chamán fue... ¿Fue qué? ¿Descubierto? Nosotros... Eh, wow, es una historia larga y lástima pues mi inglés porque si no podría contarla más rápida, pero bueno. Nosotros podíamos... No, nosotros pudimos que él hiciera todo. ¿Cómo pudo él hacer que nosotros dejáramos nuestras casas solo para ser atrapados en una extraña tierra? Pero cuando él dijo eso, ¿apareció el árbol? Encontró el árbol. Ah, o sea, el chamán estaba asustado de que no, de que ya caminaron tanto, no han encontrado el bendito árbol. Pensando que de pronto por culpa de él habían traído. Nosotros estamos en casa. Ok, ok. Entiendo, entiendo. Sí, efectivamente él se sentía mal de haberlos traído, hacer, haberlos hecho eso. Y él resultó que el árbol estaba ahí al lado de él. Bueno, este somos nosotros. lo reconozco por mi pelo pintado, todo rebelde en la época de la prehistoria. Mire, con eh, peinado de Elvis. Y Grock. Ah, bien, te has levantado, hermano. Guau, wow, Maeri es nuestra hermana. Nosotros estuvimos... Nosotros... No, esta no. Bueno, nos quedamos tarde, en la tarde-noche. Ah, no, hermano, nosotros estuvimos hasta tarde. Dale... Dale a... Dale un minuto para para despertarse. Ok, Mayri es hermana, pero el viejito. Daygrock. Pero por fin es eh, primavera. Me hubiera gustado que la demo tuviera opción de español, pero bueno, lo entiendo. Es necesidad de alcanzar un público mayor que por lo general siempre es de habla inglesa. Um, yo sé... Que esto es una idea diferente Pero yo pienso que esto Podría O esto se Yo pienso que esto Si sí, esto se podría trabajar No sé cómo decirlo ah, Dice que estos campos Tienen Bueno tienen plant, eh, Plantas salvajes Y que solo necesitamos Una pequeña limpieza O mucha dice ella o una o mucha deseo ser uh, deseo ayudarte pero mis huesos ya no están para esto estoy seguro de que tú encontrarás una forma de ayudarlo y Rock siempre lo haces gracias hermana lo pienso lo mismo ok entonces van a enseñar cómo a, a cultivar no bueno wow ya nuestro Primer tutorial, que me gusta, además es muy llamativo, ¿no? Como encierran en esas líneas blanquitas cada um, elemento de la interfaz, ¿no? Bueno, primero veamos. Tenemos, dice que nos movamos efectivamente con la palanca. Las semillas se encuentran en la bolsa 1, mientras que las herramientas se encuentran en la bolsa 2, las cuales al parecer puedo alternar entre RT y LT. O es pues, como parece. Los ítems están aquí abajo y los ítems corresponden al número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 del teclado que asumo también los podría alternar en, con LT y RT. Obviamente será un poco más demorado a diferencia de si lo hago con el teclado. Eh, contribuciones. No, no es contribuciones. En verdad esa palabra haría referencia más bien como a qué. No sé si se podría decir que es dinero. No, no creo que sea dinero pero es como que como apoyo, como popularidad, vamos a ver qué, qué, qué es lo que es eso Estamina, la energía del personaje, eso es por ejemplo algo que sí es propio de, lo he visto en los Stardew Valley y lo he visto en Harvest Moon, también los ítems y eso también la barra de ítems es muy similar a diferencia de que acá tiene ya asignada el 1 para las semillas y el 2 para las herramientas aparte puedo abrir un inventario con Y para ver todo lo que tengo con X hago señales de humo, interesante. ¿Para qué servirá? No lo sé. Puedo ver el mapa con el menú, se podría decir, y las acciones se hacen con A y con B. Aparte tengo como un calendario, llamémoslo así, arriba, que dice Mont 1. No sé si se refiere a Mont J, o sea, lunes primero del año 1. Y me muestra como las... Eh, si se dan cuenta, hay una... ¡Ah! Pero mi cara debe estar tapando esto. <risa> bueno, donde está mi cara hay algo muy interesante que nos muestra el árbol. Ese árbol que ellos encontraron y ese árbol tiene... está vivo como en etapas. Que al parecer corresponden a las etapas o estaciones del año. Y me va a ir mostrando, a medida que vayamos pasando por cada una de esas etapas, pues... Las, estaci la, las estaciones, ¿no? ¿En, qué, ¿En cuál estamos? Y aparte también me muestra si es día está lluvioso, nublado o no. Y si es día o es de noche. Es lo que noto. Bueno, entonces démosle B. Y dice... La prime lo primero para... Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Me salió como una misión, pero no vi nada. Démosle X, que fue lo que me apareció. Dice... Ah, miren, aquí es donde puedo también... Ah, Ok, las señales de humo más que señales de humo Hace referencia a las misiones que tenemos ¿No? Objetivos Dice, primavera 1 Año 1 El, el primero El primero El primero para El primer granjer Podría traducirse como así el primer, la, O la primera granja O el primer cultivo Bueno, dice se Encuentra semillas salvajes Plántalas, cuídalas Después recoge sus cosechas no en pocos en algunos días hay oh, otra misión animal friendship eh, dice que eh, vemos que los animales de oca de oca no en el bosque del este y esperan que tú juegues con sus que ¿Fluts? <risa> Y Working Together eh, dice que mmm, bueno Tares está emocionado con la nueva bueno tierra el nuevo lugar y eh, todos los recursos de esta eh, temporada sí podría decirse sí. aparte aquí puedo saltar a otros puntos que sean ideas que no sé para qué serán people que es la gente el lugar que podemos al parecer conversar con ellas conocer sus gustos y no sé qué más. Por ejemplo, Acre. Nos sale que eh, Winter de 17, asumo que es su cumpleaños en, en, en invierno 17. Esa plantita de ahí no sé si significa que eso le gusta. Gifts dice que no nos ha dado regalos. Ah, y aparte hablar con ellos nos puede dar ideas, interesante. Ah, mire, con cada uno de ellos podemos... Hay algunos desconocidos al parecer. Oiga, muy al estilo, eh, muy al estilo Stardew, pero con, un, me siento que los dibujos de acá son más chéveres. Están muy, muy bonitos, ¿no? Muy bonitos. ones eh, que no sé quiénes son los Jacuans, pero, ah no, Jacuans. Ok, algo también interesante que veo, esto. Romanceable. No sé si lo dije bien, pero me da a entender que son personas con las que podemos crear algún tipo de relación para casarnos o algo así. ¿Sí ven? Está muy interesante, ¿no? Chévere. También de los Yaquans. que no sé quiénes eran, como líderes o algo así. Hay uno de ellos que podemos... Puede ser pareja nuestra. Y unos Mograni. Ah, es que son como, eh, como civilizaciones, como, como clanes. O sea, están los Pachans. Los yaquans y los mograni. Ok. Y finalmente tenemos animales de granja y mascotas. es lo que podemos tener, ¿no? ¿Qué más? No, nada más. Ah, bueno, miren, aquí podemos saltar a la pestaña configuraciones. Donde nos dan la opción de, de, de, de, de reimir un código. Ayuda. Gameplay. Eh, lo mismo de ahorita, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera misión dice: Encuentra planta y cosecha cuatro crops. que son los crops? No sé qué son los crops, pero. Pero vamos a primero mirar. Bueno, aquí estoy intentando golpear una piedra con las manos. Este tipo de tener unas manotas. Vamos a ver si este pasto. Ah, sí, también lo podemos. La fibra. Lo podemos golpeándolo. Miren, estos espacios. Ah, no, esto es tierra. Ok, ok. Bueno, hasta la madera la podemos recoger golpeando, ¿no? Planta, fibra, fibra de planta, ¿no? Yo creo que en algún momento servirá para algo, ¿no? Esto también es un... Me hace recordar también Stardew. En Stardew siempre la maleza se puede recoger y al final creo que tiene alguna utilidad para las vaquitas, no sé, algo así. Ok, lo que entiendo es que si golpeo la tierra puedo crear un, una parcela. Entonces aquí, por ejemplo, puedo ir golpeando para crear una parcelita, por lo general siempre las parcelas son de, de 3x3, no sé si acá también aplicará este principio de las parcelas de 3x3 o acá se podrá pasar encima de algunas plantas o como, pero bueno, veamos a ver, pero mi pregunta es ¿cómo encuentro los qué? ¿qué es lo que tengo que plantar? crops, crops, ¿qué? ¿Qué es crops en inglés? Desconozco que sea crops. Pero vamos a quitar toda esta maleza, o por lo menos la mayoría de ella. Asumo que después podré obtener las herramientas que necesito para cultivar. Porque es que las necesito. Quiten matas, quiten... Bueno, se supone que todo eso se va para mi inventario, ¿no? Pero mi pregunta es ¿mi inventario tiene un límite? O también, por ejemplo, te podré tener como cajones o lugares donde... A ver, veamos. Veamos el inventario. Ok. Efectivamente, el inventario me muestra... Como, por ejemplo, Stone 6. Y me muestra una manita ya Yo creo que eso sí tiene que ver como con el, las monedas, ¿no? Una piedra ordinaria, bla, bla, bla. Bueno. Eh, madera. Ah, no, entiendo. Ok, ok. Al parecer más adelante vamos a poder desbloquear los slots porque, miren, es, solo esto lo podemos llenar de cosas. Después está esto y después está esto. Y aparte estos espacios son para herramientas. Ah, no, para crafteo. Este es el espacio para crafteo. Ok, si yo le leía acá craft, ¿qué me da? Ah, sí, mira, ya tengo algunas recetas. Dice, piso de tierra o no, de arena, sí. Se hace con fibra de planta, ok. Eh, piedra de... caja de piedra. Ah, mira, aquí está para almacenar. Dice que necesitamos 6 de piedra y 5 de madera. Podemos encontrarlos. Piso de piedra, solo piedra. Y piso de madera, pues madera. Ok, creo que lo primero que voy a hacer es la caja de madera. Me interesa, de, de perdón, de piedra. Porque eh, ya se nos van acumulando como cosas. Entonces vamos a recoger algunas piedras. Vamos con esa lentitud, eso sí que lo hace. Y también madera, ¿no? Se supone que la clave está en la madera para hacer esto. Bueno, muy, eh, muy atractiva la interfaz, muy colorida, muy llamativa. Además, bueno, o sea, uno siempre dice, no, pues estos jueguitos de así, de crafteo, recolección, bla, bla, bla, de, de cuidar un pueblito, de administrar recursos, bla, bla, bla. ¿Son todos iguales? No, siempre tienen... Siempre hay, hay novedades, ¿no? Por ejemplo, esto me parece maravilloso De que tenga como un cierto estilo prehistórico Ok, ok, aquí está ¡Ay! Ok, ok, esto... bueno ¿Qué serán? Esto, por ejemplo, lo puedo recoger ¡Ay! ¿Semillas de...? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Dice... Eh... Se, sembrar... Ah, ok. Podemos sembrar las, las plantas directamente del producto. ¿Sí? O sea, si yo encuentro zanahorias, puedo llegar y sembrarlas y tal y como está. ¿Qué más nos dice? Limpia las... las bueno, los campos y... Prepara la, ¿qué? La tierra para plantar. Selecciona la semilla de tu bolsa de semillas cuando la plantes. Sí, cuando la plantes. Selecciona el, no sé qué, el, ah, bueno, el, como la vejiga de agua para, pues, regar las plantas, ¿no? Y aparte hay que recargarla, ¿no? Es lo que nos dice. En... Gana, con bueno dice que gana contribution, que es como lo que yo les dije, que era como el dinero del, ju del juego. Eh, bueno, para darle el corazón de Pachan, algo así. Para alimentar el corazón de Pachan. Entonces vamos a recoger todas esas semillas. Pero pues a nosotros nos dijeron era que separáramos cuatro cop crops, que es cuatro crops. Bueno, vamos a entrar... Vamos a entrar a la bolsa de semillas. Ah, él puede seleccionarlas o si yo mantengo, puede seleccionarlas aquí. Sí, semillas nomás. Es lo único que hay. ¿Y qué más? Ay, pucha, ¿qué hice? Ahora vamos a es lo que hizo, ¿no? Esto es una piedra que no sé qué hace. Aquí está, la del agua, una antorcha, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Una flauta? Bueno, vamos a, a regar las plantas con la vejiga que no se deja escoger. Ah, es que uno la puede, uno puede rotar qué es lo que quiere usar. Ok, aquí es donde yo elijo el agua, entonces vamos a regarlas. ¿Y ahora qué? Ay, mire. Encontré unos ¿qué? Magic Mushroom hongos mágicos ah, sí, mágicos, muy mágicos posiblemente eh, veamos, pero qué, o sea, ah miren, aquí hay más zanahorias para sembrar bueno, descubrimos una nueva planta dice ahí eh, parece que es trigo, trigo salvaje pero no encuentro las plantas que me habían dicho que sembrara Uy, sí puedo talar los árboles. Oiga, oh, mi energía. No me ha fijado que mi energía está, está bastante bajita. Eh, no sé qué debo hacer. Ir a dormir, ¿Irme a dormir o qué? ¿No puedo prender el fuego? ¿Cómo hago para prender el fuego? Bueno, hay cosas que todavía no sé. ¿Y dónde es mi cama o qué? No, no, no. Pues vaya a dormir en vez de golpear la cama. ¿Quieres dormir para...? Pues sí, porque es que. Pues. Ok. La demo, por lo que veo, me dejó jugar ocho días de, del juego, por decirlo así. Ok, aquí ya nos dan. Bueno, el siguiente día, no sé. Dice, ideas. Um, no sé, dice que, bueno, la tierra inspira al clan a tener ideas en formas mejores para vivir. ¿Y qué más? Habla de esas ideas y mmm, mejora otras acciones con los... Eh, bueno, sí, con los ciudadanos. A ver, por ejemplo, ¿qué nos dice nuestra...? Dice nueva idea, el poder del tiempo. Habla con Maeri para... Bueno, una, Tarea eh, He pensado He estado pensado sobre Kuro Él siempre Rise Se levanta o que ¿Sí? Se va Rise from the mountains De las montañas Y se va a dormir en otro lado Nosotros podemos eh, Honrarlo eh, tra Tracking ¿Está siguiendo su sombra todos los días? Yo sé algo que nos puede dar el poder oculto de hacer en hacer esto. Ah, ok, ok. Es que Kuro se va y a veces le coge la, la noche por no saber el tiempo, el, el, el, la hora. Entonces dice, Kuro puede ser consciente de todo el día, él puede... Sí, sí, sí, no, él puede bueno, él puede tener ese poder, ¿no? Entonces, para crear ese, ese primer reloj, tengo que darle a ella esas 35 piedras, ¿no? Podemos hablar sobre esto después, ok, pues vamos a ayudarle con eso. De paso, riego algunas plantitas, siembro otras, mire, ya están dando sus primeros brotes. Entonces vamos a a sembrar otricas acá. Aquí decía que yo podría sembrarlo. Direct ah, mira. Ok, yo también puedo comer las que... O sea, los que no sean semillas. Las puedo comer, pero también las puedo sembrar. Ahora, por eso, por eso decía que drop. Ah, no, drop es tirar. Entonces, yo pensé que sí se podían sembrar directamente. Bueno, vamos por más semillas. Sembremos más semillas entonces. Pero me parece muy raro. O sea, no puedo sembrar, por ejemplo, el trigo. Ay, me lo comí. En fin, esto... Vamos por él a darle agua a estas matitas. Aquí hay más. Y vamos por más piedra para la idea de la doña. Entonces, veamos. También me salió una nueva misión, al parecer. Bueno, la musiquita también está interesante. Eh, suena un poco bajito, pero bueno, también es, la necesito bajito porque si la hiciera muy alto, pues tendría el problema también de que no me escucharan ustedes. Roca, roca, roca, roca, roca, rocas. Roca, roca, roca, roca, rocas, rocas. Necesito más rocas para la misión. Vamos a resolver esa misión complete. Bueno, pero esa piedra grande no puedo recogerla. Dice que necesito una herramienta más grande para poder hacerla. Entonces, vamos ahora sí a hablar con doña. Bueno, los nombres sí no me los he aprendido todavía de estos personajes. ¿Dónde está? Ok, interesante. Es bueno saberlo esto. A medida que pasa el día que yo lo estoy tapando pero él me va mostrando que en qué fase del día estamos es pues, como lo veo como lo entiendo no sé esto me, eh, los personajes no van a estar en los mismos lugares entonces pues no sé dónde está doña cosa acá hay otra misión por ejemplo hay mucho para hacer nosotros necesitamos muchas eh, bueno dinero por decirlo para hacer las cosas si tú podrías contribuir con cinco diferentes elementos, nosotros podríamos ayudarte mucho. Ok, mm, vamos a ver qué, qué nos dan. ¿Cómo es esa misión? Bueno, este tal rito del Peshage dice: el clan ha viajado de lejos para esperando hacer la ceremonia. Dice: mañana tu tótem será revelado. Y working together dice que esperar los cinco únicos contribuciones. Uh... Chertalis, pero ¿dónde las dejo? ¿Dónde dejo los objetos para.? Ah, mira, aquí esté seguro de que puedes colocar tus contribuciones en este contenedor. Yo la recolecto y. Ok, todas las noches. Ok, entonces aquí es el lugar donde colocamos nuestras cosechas o las cosas que queremos echar. Contribuciones, pues va, va. dice que 5. Entonces vamos a echar cosas que ya hemos recogido, como que. Las zanahorias, los hongos mágicos. El trigo, echemos varios trigos Ahí ya contamos Bueno, otro por si acaso ¿Y qué más? Ya, ya contribuí Ya Miren, si ¿sí ven que si sí, los personajes Se van moviendo a, a, en el transcurso del día Entonces, debo buscar a mi compañero ¡Wow! Es que hay mucha gente Es una aldea grande, ¿no? Wow, Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy... Estoy impresionado con... Con lo activo que es este lugar. A ver si la señora está aquí o no. ¿No está? Bueno, ustedes saben que vamos a craftear. ¿Se acuerdan cómo se crafteaba? Ya se me olvidó. A ver, por acá dice activo. La, ¿Será que yo la puedo buscar a ella? Por ejemplo, marcar la idea. Si sí, ya tengo listo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? Ah, localizar el NPC en el mapa. Si le doy X, me dice dónde. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mapa tan bonito! Y me muestra dónde está cada persona. Maery está al otro lado del cultivo. Miren, yo, estoy en el, yo soy el rojito. ¡Wow! ¡Qué mapa tan chévere! ¡Qué mapa tan chévere! ¡Wow! ¡Estoy maravillado! Esto, esto no lo recuerdo que lo tuviera el otro. ¡Wow! ¿Y qué es esto de Free Move? O sea, que llegue allá directamente la persona. Vamos a ver si eso es verdad. Digamos, Maeri. ¿Dónde está Maeri? Ah, y va por orden de, de nombre. Entonces, Maeri con M. del, del Free Move. No, no me salió nada. Eh, ah, naturaleza. Miren, me nombra. De las cosas que ya he descubierto me dicen dónde hay. Y marcas. Donde dice Your House, Pachan, el corazón de Pacha, caja de Contribución. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! wow, wow, wow. Estoy, estoy maravillado. ¡Maravillado! Vamos a hablar con Ta Maeri, que está por acá. Está al otro lado de este lugar. ¿Pero cómo era que...? Ah, es que el mapa se puede también sacar con este botoncito. Vea, pues. Vea, pues. No no me acordaba. Entonces, Maeri está aquí. Miren, bajo el árbol. Yo no la había visto. Hola, Maeri. Sí, sí, por acá te... Maeri, ¿se acuerda de la idea? Discutir idea. Aquí está. Investigar. Ah, ok. Dice que Maeri ha iniciado el trabajo en su idea. ¿Qué más puedo hacer? ¿Bailar? Preguntarle sobre el tiempo. En ¿Bailar? Bueno, no le gusta bailar a Maeri. A ver, ¿qué más puedo pedirle a Maeri? Forecast. Uh, dice que mis rodillas duelen. Así que es posible que llueve, la lluvia esté cerca. Pero mi nariz... Eh, no siente que el, el aire esté denso, wow eh, la forma de, de, o sea, por ejemplo acá, a diferencia por ejemplo de Harvest, de Harvest Moon o Star Diwali uno podía saber, por ejemplo, el clima con el televisor ¿no? un canal le daba el tiempo ¿no? en este caso no es así en este caso eh, uno debe hablar con los sabios que saben sobre eso ok, ok bueno, pues sigamos buscando plantas, sigamos mirando cosas por acá. Miren, por ejemplo, acá hay unas conchitas, los recursos que se pueden recoger. Mira, todo lo que se puede recoger. Esto... ¡Ah! Ahora sí crafteemos la caja. ¿Cómo era que se crafteaba? No, no, era era con los ítems. Aquí aquí es donde se craftea. Ah, pero ya todas las piedras se las di a la señora esta. Ok. Entonces vamos a seguir recogiendo piedras. <risa> Recogamos las piedras que necesitamos. Rápido, rápido. Pégale, pégale. ¿Por qué? ¿Está sin energía o qué? ¿Este man qué pasó? ¿Ya no le pega nada o qué? No, no le está pegando a nada. ¿Por qué? Ah, es que debe ser con el objeto, con la... Roquita esta, si él... Ah, miren, esta roquita es para eso. Ok, ok. Yo sí decía que él no puede solo pegarle con la mano. En verdad, usa una roquita que él tiene en la mano. Y lo chévere es que muestran la animación donde efectivamente se le va en la mano una roquita. Ah, qué loco. Bueno, yo creo que a partir de aquí ya mostraré más que todo momentos importantes del juego porque obviamente ocho días del juego es algo larguísimo, ¿no? Pero los invito a ustedes a jugar la demo porque es que ocho días del juego se va a sentir muy chévere. De todas formas, explorar todo lo que, lo que se puede explorar, ¿no? A ver, a ver. Bueno, yo creo que ya. Ahora sí. O a craftear. La caja de piedra, yes, ¿y ahora qué? Grab, ahora ya la tengo y ahora la coloco aquí, ah sí ya, la creé, ¿y ahora pues qué? Pues llevémosla, ¿no? Y coloquémosla en un lugar pues donde vamos a echar las cosas, ¿dónde nuestra cama? Como por acá, era esta, ¿no? Eh, no, primero voy a colocar mi cajita y así me voy a dormir. Oh. No la puedo colocar en cualquier lugar. Ah, sí, por acá sí hay unos lugares que sí, pero. ¡Wow! Está complicado para. Por acá, por acá. Me salió ahorita. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí salió un poquito. Ahí está complicado. No puedo colocarla dentro de la casa. Ahí, ahí. Listo. Y ahí puedo echar las cosas que he Que he recogido, perdón. Por ejemplo, los mushrooms. La, no, no sé si la, las estas yo creo que las guardo Porque me dan estamina Pero por ejemplo la madera y la piedra la puedo, Incluso la fibra La puedo guardar Ahora vámonos a dormir y esperemos al siguiente día Efectivamente aquí hice lo de las tales contribuciones Y efectivamente por ejemplo La La que La zanahoria salvaje me da 8 Los eh, Hongos mágicos me dan 8 y las cuatro, pues, eh, trigos, por decirlo así, me dan 60. ¡Wow! El trigo da bastante, porque entonces cada trigo da como día, día 21. ¡Wow! Día 21. Bueno, dice algo del rito del passage. Dice el clan ha viajado por, lejos por este día. Aquí van a, va a haber como un, una, una fiesta, ¿no? ¿Qué es ese tal rito? Cuando nosotros preguntamos a Pacha sobre este día, ella nos llamó a dejar nuestra vieja o antiguo hogar, ¿no? Hemos viajado lejos para recibir su bendición, ¿no? En, este seguro y en esta segura y frutífera tierra. Ella nos ha dado mucho. Hoy nosotros tenemos el honor de, de... nosotros tenemos que honrarla con una promesa. Es cuando sus totens están listos para revelar, revelárseles y preguntarles para servir. No, y revelarles qué serán ustedes para servir a esta tierra, los espíritus y su clan. Vamos a comenzar. Ok, no sé. ¿Qué es esto? Pero algo me hace pensar que los tótems tienen que ver algo como con habilidades que nos van a dar, ¿no? Ivon, Fer y nock. Eh, bueno, no sé, algo así como de si van a cumplir esta promesa. Entonces tiran como algo. Con la roca de pacha yo descubriré la magia del sonido. Hoy yo ofrezco mi primer instrumento. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, sigamos. Parece que sí le hay una bendición. Dice que la cueva del león es el espíritu que te protege. El león de la cueva. Es que la cueva del león. El león de la cueva es el espíritu que te protege. Wow. Ahí ya la voy a proteger ese espíritu. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Le da alguna habilidad? Bueno. Este es el agua de pacha. Que yo... Esto estaba en el agua de Pacha, que yo he aprendido a capturar los movimientos del pescado, algo así lo entendí. Hoy yo ofrezco el, lo que he atrapado y que ella me ha dado esta mañana. Ok, le ofrecí un pescado. Fred, como el animal paciente que pescaste en el río, en el banco del río, tú tienes que tener una habilidad de pescador. Ok, o sea, que me van a dar? El animal que te protege será el oso. Ok, sí, el oso pues, pesca. <risa> y vamos a ver qué bendición le dan a Nock. Mm. Bueno, él dice que... La pacha le ha dado el arte de combinar diferentes ingredientes para hacer algo... ¿Algo qué? Hoy... Yo quiero ofrecerle mi mejor plato. Ah, es como un cocinero. Ok, ok. No. Yo solo sé que una criatura que comparte su pasión por la comida y es capaz de hacerla... Hacer esto tan... Bueno, sí. Si, no sé, habla de como el hambre o de que es muy delicioso, no sé. Entonces dice que el boar... que es boar? Se me olvidó. Salvaje te protege. Le olvidé. olvidé. ¿Qué es boar? ¿Y a mí también me van a hacer la misma? Ah, sí. Yo puedo ofrecer algo. Dice fiebre A mí, ¿qué es lo que...? Ay, pucha Ah, miren, sí. Yo puedo elegir la bendición que quiero. Dice semillas. Que, eh crecerán rápidamente ok, y que podrán ser cosechadas, o un pescado para darme suerte o una flor que me dará como amistad, o sea eh, alguna habilidad me mejorarán ¿no? o un plato que me dará estamina mm, yo creo que esta la de siembra rápido Pacha admira tu pasión por las plantas entonces tus plantas crecerán más rápido. O sea, esa es mi bendición. Ok, ok, interesante. Yo puedo escoger cuatro bendiciones. Ok, Feblemid, el mismo guardián te protege a ti. El árbol de Pacha, wow, el de las semillas es el mismo árbol de Pacha. Eso sí es estar en las élites. Debe ser parte de la razón por la que Pacha nos llama nos llamó a este lugar. Uh -huh. Súper, súper, pero quiero sembrar mis plantas, amigos. Ya llevo como una hora en esto. ¡Wow! ¡Miren qué festín! Esto sí es un festín prehistórico. A ver, hablemos con ellos. Hipotéticamente... Ta, ta, ta, ta. ¿qué ah, ¿quién es mejor? ¿Qué mejor líder? ¿Un boar o un caballo? Ay, no sé qué es un boar, voy a decir que un caballo. Obvio, dice ella. Ok, pero ¿puedo hacer algo aquí? Como, bueno, ¿comer, por ejemplo? No, no puedo comer. ¿Con quién debo hablar o qué? Vamos a hablar con el cuchito mm, No, nada, vamos a hablar con la cuchita eh, Entonces, no sé, ¿qué, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Quieres volver? Ah, sí, sí, listo ¿What? ¿A dónde me mandaron? ¿Dónde estoy? Me salieron nuevas misiones, wow. Eh, bueno, al parecer Maderí ya aprendió. Dice que ahora debo. Ajá, ah, voy, voy a poder sembrar en mis primeras. Mira, este me está pidiendo ayuda para tre atrapar tres pescados. Uh, Será muy fácil o muy difícil. Uy, pasan por el agua. Ay, puedo pescar así. Ajá, ah, puedo pescar sin necesidad de caña. Ah, no, sí necesito una caña. ¿O no? No, al parecer es con, con la piedra, ¿no? Y tiene un minijuego para pescar. A ver. Efectivamente, con la piedra tengo que pescar el pescado apenas aparezca. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Tengo que seguirlo? ¿Tengo que seguirlo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No entiendo. No, tengo que dejar que la barra se llene. ¿Sin que él se dé cuenta de mí? Ah, hay que seguir el pescado, es lo que me piden. Que lo siga, que lo siga, que lo siga, que lo siga. Hasta que la barra se ponga más verde, más verde, más verde. Pero sin que él me observe, sin que él se dé cuenta de mi presencia. Ahí es, ahí es. ¿Qué? No, cómo entiendo. A ver, sigamos por ejemplo a este. Ah, sí, la idea es que no me vea. Wow, está. Ahí es. Catch now. Dice. Catch. ¿Lo atrapé? ¡Sí! Por un pupine. Y el man me pidió tres, ¿no? Increíble. Está chévere el minijuego, pero es complicadito. Pero asumo que también no va mejorando las habilidades a medida que pasa el time ahí está muy bonito este minijuego muy interesante no es como los típicos de pescar aunque asumo que más adelante aprenderemos a, a de pronto a, a crear cañas de pescar no o redes de pescar es lo que yo entiendo ahí es ok la idea no es dejarse ver por el pescado. Entonces, cuando él nos vea tenemos que alejar la vista de él o quedarnos quietos, por decirlo así. Y volver otra vez antes de que se descargue la barrita verde. Es, lo, es como lo entiendo. Ahí está el pescadito, no nos ha observado. Nos está viendo. Sigamos, lo seguimos con la mirada. Ahí es, tres pescados. Vamos a dárselos al otro man. Bueno, creo que aquí sí volví a la aldea. Sí, efectivamente, creo que esta es la, la aldea. Uy, pero esta parte no la recuerdo. Wow. Aquí vive mucha gente y ni siquiera recorrió lo suficiente. Aquí es donde hacen las herramientas. ¿Dónde está mi cultivo? Estaba más abajo, ¿no? No este en el lugar ni siquiera es mi lugar. Veamos el mapa. Ah, mi casa está más arriba Wow Uy, le pegué a ese árbol ¿Esto qué son? ¿Bollos? ¿Sí es popo. ¿Pero de quién? Oh Espero que no sea de humano Porque no lo sé Hay que regar las matas Hay que regar las matas Y de paso vamos a recargar el, el, Este agua porque creo que Se le acabó el agua Vamos a recargarlo. Asumo que para recargarlo tendremos que acercarnos... Ah, la cuchita ya tiene listo lo del... Ah, miren. ¿Dónde queremos colocar el reloj? Los lugares donde nos deja colocarlo. Pues aquí, cerca de la casa, ¿no? Ahí va a ser el lugar. Ay, qué chévere se pueden... O sea, son cosas para construir... Ah, mire, así. Así lleno fácil el agua. Listo, listo. A ver, ¿qué más podemos ir haciendo? Es que son muchas cosas para hacer estos jueguitos, ¿no? Siempre serán bastantes cosas para hacer. Y uno siempre quiere explorar todo, pero pues como es un gameplay, no quiero que ustedes se queden ahí viendo. A ver, ¿qué más? La idea es que ustedes, o la invitación es a que ustedes lo prueben. Entonces lo que vamos a hacer es recolectar las plantas entonces vamos a dormir, a ver si de pronto las podemos recolectar. Hoy no hice contribuciones, se me olvidaron. Dice, las cuevas están llamando una energía... No sé, bueno, dice que algo viene de las cuevas. Ok. También vamos a poder explorar cuevas, me parece algo maravilloso, porque pues obviamente encontraremos ¿qué? Minerales, por supuesto. Dice, algo está ocurriendo en las cuevas. Bueno, y está lloviendo, así que vamos a las cuevas, pero ¿cuál es el mapa para ir a las cuevas? Cuevas, cuevas, cuevas, cuevas. No me sale dónde son las cuevas, ¿cómo voy a saber? ¿Dónde carajos son las cuevas? Por acá hay una misión Las cuevas están llamando, ok Pero yo le estoy dando Dice, las cuevas del bosque están en la cima de la montaña Y emiten una poderosa energía Bueno, primero que todo vamos a echar los pescados que recogimos Ayer Lo Vamos a echar acá Listo eh, Ahora, ¿dónde son las cuevas? Vuelvo y pregunto Parece que las cuevas están en el bosque Entonces vamos a ir al bosque Ah, es que claro, era por el mismo camino Que veníamos, vamos a ver O sea, el juego tiene mucha Pero mucha exploración Y veo que el mapa de la demo es un mapa pequeño ¿Esto será que se puede recoger algo de ahí? Sí, miren Ok, interesante casi, casi todo aquí se puede recoger Bueno, ¿y dónde están las cuevas? ¿Dónde estarán? Dice, uy, miren Oh, ajos Encontré semillas de ajo Dice que la cueva está al, al norte Pero no, al norte de la montaña Manzanas, miren Ay, estos animalitos los puedo Ah, no Los puedo unibets. dice opciones Renombrar ¿Y esto qué es? Dice que yo veo este animal que le gusta la música. Vamos a tocarle la flauta a ver qué pasa. ¿Es como un minijuego? Si yo lo hago bien, algo le va a pasar. Este animal está curioso por ti. Mantente tocando la flauta para él. Ok, entonces vuelvo y le toco la flauta Pero entiendo que le causa Ay, mira Este animal empieza a confiar en ti Ay, para tener mascotas Voy a darle un regalo Dale otro regalo Ah, le regalé Le regale los ajos What the fuck? A ver dónde están las cuevas Dónde están las cuevas Dónde están las cuevas Que yo no las veo Pero si sí, ahí, ahí se exploró el mapa Pero es que no me muestra Es donde están las Ah, entra a las cuevas Entra Pero si es arriba A ver, ok, debo subir por acá para ir a las cuevas, si es que el tiempo me da tiempo. Pero es por este camino marcado para subir a ellas. Eh, ah, sí, es por acá. Uy, me salió algo por acá para recoger. Dice que no está listo para cultivar, vuelve en unos días. Bueno, siento que algo que sí si no, no. Todavía no, no me adapto es la caminata. O sea, él solo camina, pero veo que no puede correr. O por lo menos ya está corriendo. Supuestamente ahí ya está corriendo, ¿no? Uy, por acá hay un, un hongo gigante. Quiero recogerlo. ¡Ah! Miren las cuevas. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Un armadillo? ¡Ah! Ah, ¿Esto es una trela? No, son tortugas. No, armadillos. Está bien. No. No recuerdo mis líneas. ¿Cómo que no recuerda? ¡Wow! Son tres. Como Pokémon legendarios. <risas> ah, sí, son como espíritus. De la cueva. Dice que las cuevas son un laberinto de retos. ¿Sí, de retos? Eh, realizado por los tótems para evaluarte. No será fácil, pero puedes hacerlo. Para pasar hay algunas pruebas que, algo que debes escuchar atentamente y observar el mundo alrededor de ti. Para continuar adelante tú debes primero probar tu fuerza, ¿ok? Rompiendo rocas Ah, fácil, ya lo he hecho El otro se metió como de Buena suerte Ok, solo entro y ya Esta es la prueba, ¿sí? Entonces vamos primero a colocarnos el Y demostrarle que tengo fuerza para romper piedras ¿Qué? Ah, sí, miren, y se abrió la cueva pero asumo que si uno golpea todas las rocas... ...de pronto algunas tendrán... ...cosas o no. Ok, a ver, ¿qué nos dice este man? Ah, sí, ya. Ya, pasé la primera prueba, era eso. ¿Esto qué es? No es la entrada de la cueva. Sí, son muchas rocas, ¿no? Así que algunas de estas podrán tener... ...no solo piedras, sino otras cosas interesantes. What, what, what? Ah, sí, ahí se van abriendo diferentes lugares... Diferentes caminos ¿Esto se puede recoger? Mira, por ejemplo, acá hay como uno, dos Como tres caminos diferentes Adelante, atrás mi pregunta es ¿y ¿Qué pasa si me quedo atrapado en la, en la cueva? ¿Mm? Si pasa el día y me quedo atrapado ¿ah? A ver, a ver Ahí se abrió esta, miren. Por ejemplo, wow. Uy, miren esto, ¿qué es esto? Esas piedritas ya las quiero recoger. No, pero no me da la opción todavía de recogerlas. O sea, no las puedo romper. No, todavía no. Uy acá hay dos puertas, una con un símbolo y otra otra sin nada. A ver qué es lo que dice la tortuguita. Los totems aman los símbolos y usan. Los usan mucho. ¿Tú puedes llevarme con este? Sí. Dice que esta imagen. Y la fruta. ¿Qué? no entendí y tengo que, que responderle a ella o buscarle la fruta o sea no entiendo no entiendo tengo que traer esa fruta para abrir ese lugar no entiendo no entender no entender no entender Bueno, lo de, lo de abrir las cuevas está un poquito complicado. O sea, hay que golpear piedra por piedra por piedra para abrir las puertas de la cueva. Ahí se abrió una. Pues vamos por esta, ¿no? Miren, otra vez el símbolo. Dice que hay algo para llamar la atención de ese... Dice que hay algo en los muros. Bueno, dice que para que el, el, el espíritu se comunique conmigo algo así. Debo primero como buscar respuestas o una ofrenda o algo así. Ah, miren, por ejemplo, acá hay como un pequeño cuevita, ¿no? O sea, es por ahí donde voy a enviar el, el, lo que a él le gusta. Porque si es así, creo que el tomate les gusta, ¿no? A ver. Ahí yo, algo de una fruta, ¿no? Ahí se la ofrecí. Ah, sí, acepta la ofrenda. ¿Estás tú listo para iniciar el reto? Claro, a ver. El reto es... ¿Qué? ¿Con ¿Contar? Me dijo algo de que... ¿Debo contar? ¿Contar qué? ¿Números? 1 2 3 4 5 6 O sea, ¿de cuántos colores hay o okay? qué? Dice que cuántos de nosotros vis viste? Yo vi 6. Ay, no. ¿Me volvieron? ¿No pasé el reto? Ay, no, tengo, me dice que vuelvo otro día. No. No, no, no, yo quería pasar el reto a ver qué me daban. Bueno, pues vamos a nuestra casa, cultivamos y ya. Yo sé que hay muchas más cosas para, para probar aquí en el juego, pero ya eso lo dejamos para más adelante. Pero estoy muy contento de todo lo que se puede hacer aquí. Muy, muy contento. Realmente es un juego muy bonito. Muy lindo. Muy bien. O sea, se nota el tiempo con el que lo han hecho. Sé que debe tener muchas, pero muchísimas cosas pensadas y ya, ya planteadas en esta demo. Pero no creo que todas las podamos ver en este gameplay, que por si sí ya se me está alargando un poco. Pero pues quiero, es más que todo, eh, hacerlo de las plantas. Y ya, lo dejamos ahí. Ya lo demás, ustedes tendrán la oportunidad de descubrirlo descargando la demo en Steam y probándolo directamente, amigos míos. Así que vamos, nos dormimos y hacemos nuestro recogemos nuestras, nuestras plantitas, ¿no? Es por acá arriba, ¿no? Se me olvidaba por dónde es. Bueno, otra vez me estoy perdiendo. No, no, sí, estamos bien, es por acá. Vamos a recorrer este trigo. Uy, estoy tan lleno de trigo que ya no me cabe más. Ya, no. Entonces vamos a entregar esto incluso aquí. Vamos a entregarlo. Uy, aquí ya están construyendo el reloj. Vamos a entregar esto. Algunas cositas que recolectamos. Eh, no sé si echar la popó. Echemos la popó. Echemos la popó. A ver si nos pagan por ella. Echemos esto. Echemos los ajos también. Y vamos a dormir. A ver qué pasa por la popó. Qué, qué nos darán por la popó. Vamos a dormir. ¡Ay, sí! ¡Miren por el popó dan, dan uno. Por el popó Dan uno De contribución. Chévere, ¿no? Efectivamente, ya cumplí con, eh, con lo de los ítems. Wow, mis plat... También con lo de los... Estos... Ya sembré mis primeras esto eh, zanahorias. Vamos a ver si, si estamos cumpliendo con la misión de las zanahorias. Dice que alguien me ha dejado un regalo. Él quiere agradecerte por tu ayuda. Um, ah, ya, ya, ya terminaron el, el, so, el reloj de sol dice aquí que me haga amigo de un animal y el de plantear cuatro crops, efectivamente ya van dos, así que vamos a irnos a dormir así nomás, sin hacer nada vamos a, a, a recoger nuestras zanahorias ahí ya están Cumplimos con otra misión Vámonos a dormir Ok, efectivamente sí Eran ocho días de la demo No pudimos probar todo Porque bueno, se nos hubiera extendido mucho el gameplay Pero yo voy a volverlo a probar Porque quiero ver otras cositas del juego Que me llamaron mucho la atención Es que tiene muchas cosas Especialmente todo esto de las ideas Me parece algo maravilloso Porque entonces va uno mejorando Como la calidad de vida Miren por ejemplo este mapa Donde muestra que está que hay un sistema de, de riego, por ejemplo. ¿Sí ven? Aparte veo que la música en el juego juega un papel importante. O sea, veo, veo que tiene una gran importancia la música. Ahorita, por ejemplo, para, para... Llamarlo así, domesticar un animal, usábamos música. Y lo chévere es que todo tiene unos minijuegos. Entonces me parece muy chévere. Aparte, había la opción esa de bailar, que no podía usarla con la señora esta. Pero posiblemente la puedo usar con otros personajes a ver... Sí, también debe, tiene que ver algo con minijuegos musicales. Entonces realmente me parece maravilloso pues eh, este juego o todo lo que tiene para ofrecer. Aparte el mapa se nota que es extenso, pero me gusta mucho de este mapa. Es el cómo nos muestra dónde está cada personaje y ubicaciones importantes. Lo que sí no pude hacer es mover yo el mapa. No sé si es que con el control no se puede, pero de pronto con el mouse sí se puede o sea, mover el mapa. Sí, moverme en el mapa jalándolo con las flechas o algo así. Pero esto, estoy, estoy muy contento de haber probado un juego tan bonito así como este. Probablemente lo compre. Realmente, yo son, yo, yo he jugado los Harvest Moon, ya lo he dicho, los Stardew Valley, los he jugado, la he pasado horas y horas ahí. Y sé que en un juego como este la, lo pasaré también. Espero, por favor, claro, esta salga en español.